tenemos con nuestros amigos del gaucho que siempre nos están apoyando, verdad, Pilar, Susi, bueno, si me pongo a nombrar, eh, Linda, qué grande Linda, y, y todos nuestros amigos Jaime, Noelia, que es mi esposa, que si no hago esto me, me tiene recagando la, la Pero uno lo acepta, ¿no? Uno lo acepta con gato. Se ríe el aire, ¿no? eh, Bueno, y lo, eh, estamos acá por... Eh, le voy a contar de dónde nació eh, esta idea de, En el confinamiento, esto que hemos tenido tan, tan duro Que nos ha resultado a todos estar ahí metidos en la casa Pues muchos de nosotros nos hemos encontrado con nosotros mismos Con nuestro demonio, con nuestro deseo, con nuestra ganas de hacer cosas nos hemos descubierto unas personas que ni sabía que teníamos ¿no? una persona que ha, ha aguantado el embate este de la vida y una persona con ganas de seguir luchando entonces en ese momento yo descubrí el arte que yo no te mostré mi arte a vos, a arte. No. Eh, pero no, tiene mucha. no, pero yo te voy a mostrar, te voy a sorprender un poco. No te lo he mostrado porque es como que me da un poco de vergüenza porque yo tengo una buena habilidad que descubrí en el confinamiento que tenía grande. Entonces, ¿qué pasó? Dije, mucha gente descubrió cosas de ellos mismos en el confinamiento. Mucha gente aprendió. Entonces dije, voy a, con el gaucho, ya que está todo tan parado, voy a darle la oportunidad a la gente porque yo en verano esto no lo puedo hacer porque eh, está lleno de gente y nunca puedo hacer, entonces dije, joder, tengo la oportunidad de brindarle a la gente la oportunidad de mostrar lo que sabe, lo que quiere enseñar, lo que está dispuesto a entregar, porque nosotros hemos venido para algo acá, ¿no? Todos estamos aquí en la vida para algo, ¿sí o no? Sí. Tenemos un plan divino, ¿no? pero ¿qué es lo que pasa? La realidad nos supera. Nos supera mucho y tenemos que ir al día, a día, día, al día, al día, al día, al día. Pero esta oportunidad que se nos da, tenemos que aprovecharla. Y yo dije, le voy a dar una oportunidad a todas esas personas que quieran venir, mostrar y entregarse en estos talleres. Vamos a crear talleres gratuitos en donde, porque él actúa de manera desinteresada. ¿De verdad que él no necesita hacer esto? pero tiene algo adentro que, que, que tiene que mostrarlo, que tiene que entregar al mundo, ¿sabes? Entonces, dije, el que esté dispuesto a mostrarse, y no, y no sabe la cantidad de gente que, que, que me empezó a llamar, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y este me llamó al último, pero estaba tan enloquecido, tan, tan apasionado, porque es italiano y es tan apasionado, que fue el primero que pusimos, de verdad. Entonces porque eh, Silenio me dice, mira, Leonardo está almacenado eh, quiere hacerlo, quiere hacerlo. Yo claro, si es italiano, decime amigo mío. ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, eh, lo voy a presentar, el maestro Leonardo Tonioni. Él es humilde, ¿eh? él es artista. Excelente esposo, pero nadie me cree porque no me sé vender. Entonces, lo mismo le, le, pasa, le pasa a él. Si realmente se vendiera como se tiene que vender, pues ya estaría, no sé, sería presidente de la Nación de los Artistas. Ya, ya le, le, la, no hay. Humberto, de verdad, si se, se no fuera para, para, para nuestra señora, te, te besaría. Papito, besame. Un... No puedo, no podemos. No puedes no, no puede por el COVID, que si no, no me salen. Eh, ante todo, no, de verdad, gracias a estos señores eh, que me han permitido dar de una charla. Yo, de verdad, no sabía qué decir. Y, vale, pues, Argentina, Argentina. Ahí, ahí, no. No, allá, no. y la forma de trabajar aquí y la forma de trabajar que tenemos yo he dicho dado que somos mediterráneos vamos a dar un título a esto realmente me lo soy inventado ser mediterráneo en la arquitectura entonces ¿qué significa esto? ante todos aunque si ahora ya no va de moda definirnos una raza pero no, se define una raza por este, el creo que es mejor, de ¿Eh? este creo que es mejor este creo que es mejor acércate un poquito más bueno Leo te y ¿no? me voy yo porque si no la gente me va a aplaudir a mí pues